modo más seguro de perder una batalla es quererla perdida. No es mío, es de Arturo Pérez Reverte, pero es verdad. Es decir, la mentalidad con la que afrontes algo es bastante decisiva. Hombre, evidentemente, ante cosas obvias, no. Ante cosas obvias, no. Es decir, si te tiras por un precipicio, por muy positivamente que te tires, te vas a caer y te vas a hostiar y te vas a matar. Ahora, ante acciones a lo largo de la vida la actitud es súper importante y hablando de actitudes, estamos en un punto en el que Bitcoin nos dice tengo ganas de hacer una cosa, ¿qué cosa es? veo, veo venga, sin más dilaciones lo vemos, por cierto, alumnos, tenemos clase ahora mismo, en poco horario de verano, recordad los antiguos lo sabéis, a las 21.00 como hemos cambiado de horario pues a las 21.00 en vez de a las 20.30 así que Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Muy buenas tardes, pues suscríbete y dale a la campanita, que vamos, que esto es, esto, esto, esto es demencial, estamos en un canal paralelo aquí, que hay una zona de acumulación, pim, pam, pim, pam, pim, pam, hemos vuelto a atacar muy bien esta mañana, bueno, a lo largo de todo el día, realmente, eh, la zona de, de la Rose Line, y fijaros que en cuatro horas no hemos cerrado, es clavadita, 28.750, yo no la he movido, y no hemos cerrado nada, ninguna por encima, eso sí, hemos hecho un cierre en cuatro horas superior al anterior, y... Fijaros, ¿vale? Un máximo nuevo en Mecha, 29.179, es un máximo suficientemente importante, ¿vale? Respecto a lo anterior. Uh, Ahora, ¿qué podemos hacer? Vale, pues eh, tenemos una línea de tendencia ascendente, que es ¿vale? la parte superior de, del canal paralelo en el que estamos, en el cual nos podemos apoyar. Tenemos la parte inferior del TP1, que es esta línea que tenemos aquí. Y podemos, de hecho, más o menos apoyar en la zona y empezaba ahí a querer rebotar, pero bueno, todavía es muy pronto para decir eso. Es una zona en la que, bueno, pues han parado varias veces, con una fase de ruptura, luego fuimos arriba, aquí fue resistencia, aquí ha sido soporte en todas estas veces, todas estas mechas, y bueno, pues puede hacer de soporte. Entonces, confluencia de una con la otra está bien. Vamos a encender el, el script del All In One. Para ver las medias que tenemos. ¿Qué medias tenemos en la zona? Pues medias muy importantes, muy, muy importantes. Fijaros cómo tenemos la media de 50 con nuestra línea blanca, ¿vale? Nuestra querida línea blanca, que es una media muy especial. Eh, bueno, y, y justo se ha apoyado y lo mismo, para, para arriba. Eh, ¿Es normal este movimiento? Es totalmente normal, ¿vale? Totalmente normal. Una hora, vamos a una hora que ha habido mucha gente... ¡Ay, Dios mío! Media de 100 y 200 que iban a cruzarse. Bueno, ya tuvimos una, la 50 con 100. Dos, 50 con 200. Golden, ¿vale? Golden Cross. Y, y está a punto de cruzarse la de 100 con la de 200, que está guay también. Es otro cruce súper bueno. Y de momento todavía no lo ha logrado, pero vamos, que en las próximas horas lo va, lo va a hacer, ¿vale? Eh, es una zona normal. O sea, es una caída totalmente lógica. Si nos vamos a diario... ¿Vale? seguimos dentro del TP1, por encima de la línea de tendencia, como ya hemos visto en una hora. Importante, mecha se ha salido ya por encima ¿vale? de las mechas anteriores y por encima de raro Rooms Line y del TP1, eso es bueno. Uh, ¿Qué pasa? Que la vela de diario, pues, bonita lo que se dice bonita, no está siendo, es un martillo invertido que nos dice muchas veces mm, que me voy para abajo. Vale, Puede ser perfectamente y estaría genial, a mí, yo sabéis que soy partidario de que venga a apoyarse a la zona de 25, 24 y medio donde poder eh, luego ya eh, atacar con más fuerza, con más chicha y con más, con más garbo <ríe> parece que José Luis Moreno joder, <ríe> cuando presentaba en la tele en fin, pero no tiene por qué ser así es decir, eh, eh, la, la vela, aunque nos indica que bueno es pues probable que vaya, tengamos una, una vela descendente eh, bajista, roja del tamaño que sea eh, bueno, pues podemos venir a encontrarnos en confluencia con la zona horizontal que tenemos marcada aquí en los 26.790. Recuerdo de este punto de pivote importantísimo, este apoyo aquí del 12 de mayo del 22. Con, confluencia, con la EMA 20 de diario, ¿vale? Es una zona súper guay para que bajase ahí, eh, Meter chicha, yo si baja ahí, le volvería a meter? Es decir, estamos en un canal paralelo, vamos a cuatro horas y lo vemos muy bien, ¿no? Yo creo que está bastante claro el canal paralelo, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Subimos, no podemos abajo, subimos, no podemos a lo tonto, a lo tonto, abajo, subimos, no podemos, pues a lo tonto, a lo tonto, puede ser que llegue abajo. ¿Podría perderlo? Por supuesto que sí, pero bueno, si hago una entrada aquí y luego hago otra entrada ya, duplicando la anterior, pues vamos a imaginar que meto aquí 100 dólares y si se nos viene aquí abajo, meto 200 en una entrada de 300 dólares tendría Un muy buen punto de entrada, estaría en torno a los 25.800 y a partir de ahí Podría ir hacia arriba Que es lo que yo creo que es posible que haga eso Pero, ¿dónde me voy a fijar? Por lo menos en 4 horas, pues en mi RSI En mi RSI, chicos, mirad pam, pam, pam, pam, Yo llego, venga Toque, toque, toque, toque, toque Toque, toque, paso Pues me apoyo, ¿vale? Ahora, decidir en meter más O no meter más cuando apoye Si lo pierdo o si reboto Ahí es donde está aquí la cuestión. Justo la zona de apoyo aproximadamente es la zona de 48 RSI, una zona muy normal de que pues que vengo aquí, me apoyo y vuelvo a subir, me apoyo, vuelvo a subir, me apoyo, incluso lo pierdo un poquito más abajo y vuelvo a subir, no pasa nada. Estamos haciendo una zona horizontal en la que, bueno, estamos ganando tiempo, estamos ganando eh, poderío en cuanto a volumen, a, aunque el volumen aquí haya bajado mucho, da igual. Eh, esto es por, por lo el tema de las comisiones de, de Binance, ¿vale? Por eso estamos en Binance, pero el volumen... Eh, no deja de ser el mismo si vamos, por ejemplo, aquí. Coinbase, ¿vale? El, volumen, el dibujo de volumen es igual, aunque aquí aparezca más, con las velas más grandes, es, es, es muy similar. ¿Vale? Eh, bitstamp, tres cuartas de lo mismo. en eh, Bitfinex, tres cuartas de lo mismo, ¿vale? Eh, entonces, bueno, por, por costumbre y porque tengo los índices eh, configurados, con Binance, pues, pues ahí lo ahí está. Eh, entonces, bueno, la medida de 104 horas puede ser muy significativa, ¿vale? Ahora, al menos a cierres, 27.183 está ahora mismo, irá subiendo poquito a poquito. Eh, ¿Puede haber una mecha a la zona inferior? Pues claro que sí, por supuesto. Ya veremos a ver. Pero de momento es eh, paciencia en el muy corto plazo. Estamos hablando del muy corto plazo, ¿vale? Vamos a diario y ya podemos eh, pensar un poquito en el más largo plazo, que para mí, para mí, ¿vale? Yo creo que y ahora os voy a enseñar una estructura de hombro cabeza hombro invertido que hay, eh, no esta ¿vale? no es esta, es una estructura en muy corto plazo que nos puede mandar a los 30 entonces bueno, de momento seguimos haciendo una, una zona de bandera, una zona de acumulación vamos al muy corto plazo, a una hora ¿vale? Eh, porque es que además ha sido una pregunta vamos a cuatro horas mejor, si no, la estructura no se ve claramente eh, alguien me ha hecho la, la pregunta de, de Marras, vamos a verlo aquí y lo que me dicen, esto que hay aquí, hombro, cabeza, hombro, ¿podría cumplirse? Por supuesto, ¿vale? Tenemos un hombrito, una cabeza y un hombro. No tiene que ser exacto, ¿vale? Todo esto es, es muy relativo, esto no es una ciencia exacta, es decir, son estructuras, estructuras. Entonces tenemos un hombro de cabeza hombro invertido. ¿Dónde los proyectaría ese hombro de cabeza hombro invertido? Pues bastante fácil de, de ver. Si yo cojo de aquí más o menos hasta la línea que cruzan las dos, estas, pues nos, ahí va. Pues como os he dicho, nos mandaría a la zona de los 30.000, ¿vale? 30.600 nos, nos marca ahí, ¿vale? Lo que es la línea, la línea verde que tengo aquí marcada entre 30.755 Aproximadamente, ¿vale? No la tengo marcada por eso, pero bueno. Tengo marcada por otras cosillas más interesantes eh, y a más largo plazo. Entonces, bueno, puede, puede ir ahí, por supuesto, y creo que es el objetivo de todo este movimiento. ¿Vale? Esta zona de máximos que hizo aquí, cuando cayó, tuvimos este punto que tenemos ahora de apoyo también, rebotó y estuvo con unos máximos ahí. Pues creo que esa zona de máximos, más o menos, es la zona en la que vamos a nosotros a parar también. ¿Que paramos antes porque todo el mercado piensa y hace una serie de suposiciones? Pues puede ser. Si nos fijamos también en el RSI en esta temporalidad de diario, tenemos una especie de hombro, una especie de cabeza y otra especie de hombro que podría hacer si cae aquí, inclinados. Y en el RSI tenemos un hombro, podríamos hacer una cabeza y podríamos ahora terminar de hacer otro hombro si hace esa caída, eh, para luego subir y, bueno, pues petarlo, ¿no? Petarlo, petarlo, petarlo. Entonces, bueno, pues vamos a ver si lo hace o no lo hace. Eh, <risa> Eh, yo, yo, digo, yo pienso que nos iremos a los 30.000. Eh, BLX, ¿qué hizo BLX ayer? Por cierto, el vídeo de ayer tenéis eh, este, el link de este, de este mmm, indicador, que es totalmente gratis. Eh, bueno, pues en, en principio vamos a ampliarlo para verlo. La vela de ayer de ayer fue una vela muy buena. Verde con una subida de volumen. Eso es lo que buscamos. ¿Veis? ¿Veis las velas verdes? Como menos volumen, un poquito más, un poquito más volumen, pero rojo, más volumen, un poquito menos que la anterior, pero más que la, que la verde anterior. En volumen, y bueno, pues aquí fue muy justito, un poquito por encima de la roja, pero subió, subió el volumen, subió la. Pero claro, subió poquito. No ha sido un volumen significativo. Haya subido significativamente respecto a la anterior, sin embargo, la vela sí es muy significativa en cuanto a precio, porque oye, es una vela de un 4%. La vela anterior es de un 0,49, y fijaros el volumen. Está mucho más concentrado, aunque sí que este cierto tiene una mecha, pero no es comparable con la anterior. Entonces, no era, no es, no, no, no es una vela muy buena, ¿vale? Que digamos. Pero bueno, ahí está. Eh, Ethereum, por su parte, muy bien. O igual, la zona de soporte, pincho en ella y pues está, está haciendo cierres por encima de la zona de soporte que tenemos marcada. Todo lo que sea está por ahí encima, muy bueno es. Eh, ¿Qué pasa con el... aquí, total market, pam, un poquito rojo. Si tenemos el total market rojo y la dominancia de Bitcoin... ¡Ay, ya se, ya, se ha puesto, ya se ha puesto roja también! Estaba verde, estaba, estaba verde esta mañana verde y estaba un poquito la cosa jodida. Entonces... Está sufriendo absolutamente todo, está es decir, está sufriendo un poquito Bitcoin y están sufriendo algunas de las altcoins, la mayoría. Eh, por su parte, el dólar index bajando, a ver si llega otra vez a la zona que tenemos marcada en 100, 101. Y en cuanto a las altcoins, por ejemplo, cadena, esta mañana está subiendo un 2,5 y ha hecho una subida bastante maja, en torno al 7%, luego se ha, se ha cojonado un poquillo y se fue para atrás. Eh, finalmente cerró, ¿cuánto cerró? ¿En un cuánto? A ver, eh, 6.92. Bueno, estuvo bastante bien. Vamos a actualizar todo esto. Aquí, vale. Eh, bueno, la zona que tengo que marcar aquí en su día de seguridad creo que es una zona de compra de cadena, de acumulación, y efectivamente toda esta zona está acumulando bastante. Eh, ¿Puede irse más abajo? Por supuesto. vale Es decir, tenemos una zona de mínimos aquí abajo, en la que podríamos visitarla en algún momento, incluso, bueno, pues aquí esta caída con este apoyo aquí en la zona de los 0,46 también podría ser. Pero de momento, mientras no se pierda esta zona, pensar en, en zonas más abajo negativas, yo creo que no tiene demasiado sentido. Eh, toda esta zona de soporte se viene hasta aquí abajo, hasta estos apoyos que tenemos en esta zona que hizo en agosto del 21, hasta la zona de 0.74, 0.75 aproximadamente, ¿vale? Eh, sigue acumulando en la zona, muy bien, está en una zona RSI que en el momento que pueda pasar por encima de la zona de 50, eh, pues volverá a crecer e intentará atacar nuevamente la zona de 1.40. Eh, ¡Ostras! Es una pasta, ¿eh? desde ya no digo desde abajo, ¿vale? para, para no decir bueno, que hay un doble suelo, pero desde donde está en este mismo momento hasta los cierres es un 29 y hasta los máximos que hizo es un 42%, cosa que está muy bien. Si simplemente se viene al vértice, a este vértice, estos cierres de vértice aquí en un 12%, cosa que también sigue estando bastante bien. De todas formas opino opino, opino que deberíamos de eh, bueno, pues si nos vamos de esta mechas, esta mechas, estar mechas, estar mechas, cualquier cierre, ¿vale? Toque de estar mechas, toque de estar mechas. atraviesa aquí, cualquier cierre por fuera estaría bastante bien y tendríamos que estar muy atentos Vamos a encender eh, el all-in-one aquí. Tenemos que estar muy atentos a cualquier cruce, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos una línea de tendencia, tenemos un, un doble suelo, ¿vale? Y cualquier cruce de, de la media de esta naranjita que vaya a pasar la, la línea de tendencia hasta hacia la morada, ¿vale? Sería muy positivo para tener un arranque al alza. Eh, pero bueno. Esto es algo que de momento no, no tiene pinta que vaya a hacer. Yo creo que va a tardar un poquito. Creo que va a volver a tocar otra vez la parte inferior. No veo, no veo, no veo, por lo menos por el día de hoy, ¿no? Las, las velas no están siendo muy positivas. En cuanto, a, en cuanto al resto del mercado, ¿cómo están? Los cortos de Bitcoin bajando un 21%, cosa que es bastante eh, significativa. ¿vale? Se vino esta zona, que era la zona de máximos, y ahora está cayendo a hacer fijaros cómo aquí hizo una zona de un suelo otra zona de otro suelo y se fue arriba ¿vale? bien bueno, ya ves las líneas y ahora pues ha hecho una zona de suelo toca y se está viniendo otra vez abajo todo lo que se nos venga abajo ¿vale? está bien, o es sea, acumulación de largos o no acumulación de cortos, cuidado no tiene nada que ver una cosa con la otra aunque suelen ser inversamente proporcionales eh, pero la no acumulación de cortos es, <ríe> yo la prefiero eh, entonces bueno si viene a tocar aquí, pues ya sabemos que es otro punto de rebote en el cual pues, pues tenemos que pensar qué hacer. Um, bueno, pues tenemos bastantes altcoins por encima del 5%, o, o, los leverage gates, como es normal, son muy volátiles, de eh, la hashgraph, ahora mismo está por aquí, Ajix, Matrix, CFX, Fed, <risa> tenemos ahí unas pocas, Lead, madre mía, Quantum Chain, Compound, uh, Jesús. Eh, Vamos al lado positivo, vamos a sentarse un poquito positivos para no enrollarnos tampoco demasiado, que tengo clase 1 inch 886%, muy bien, Badger Superpolis, también. Tres y pico, INJ, un 3,60, Kipterium, un 3,35, no es mucho, ya sabemos que es poquito, hasta Bit2Me está ganando dinero hoy, joven, y es un dos y pico. Bueno, bien, enhorabuena a los primeros que hayáis conseguido sacar algún beneficio hoy, porque es un día un poco más complicado, eh, pero bueno, tampoco las pérdidas son demasiado grandes como otros días, que se si han sido un poquito más acuciantes, y bueno, pues estaría bien eh, los días de descanso, encima siendo jueves, esperando a ver mañana, Ripple, que está hoy, por ejemplo, bajando un 1%, pues algo bastante normal, ¿no? Dentro de todo el movimiento que está haciendo, el pepinazo que está metiendo, que yo baje ese 1% demasiado bien para el resto de algo Y si fijaros cómo está intentando eh, parar por encima de estos techos anteriores, ¿vale? Entonces, bueno, si aquí fue una, un soporte, aquí hubo techos, techos, pues está intentando acumular por encima, que es lo ideal, antes de atacar la zona de los 70 centavos, oye, pues bienvenido sea. Ahora bien, que se viene abajo, mmm, es compra, está claro, o sea, para mí bastante claro en cuanto a en cuanto a RIPE, la zona de 0.40 hasta los 0.43, todo lo que se va por ahí debajo, es una, una compra y creo, en mi, mi opinión, que puede ser bastante buena. Eh, terminando, Bitcoin, pues bueno, no está haciendo una vela precisamente bonita, se está haciendo una vela bastante fea de diario, y en cuatro horas, pues no termina de, de encontrar su su soporte. ¿Vale? nuestra línea nitro, la blanca, de momento es la que ha hecho de soporte en confluencia bueno pues está ahí también la de 50, está la parte debajo de ese TP1 que teníamos marcado está también esta línea de tendencia, o sea que confluyen varias cosas en la zona que podrían hacer que en el 50% de este canal horizontal que tenemos pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, ¿veis? que como aquí fue resistencia, toda esa zona, pues aquí podría hacer que sea soporte e irse para arriba, perfectísimamente ¿vale? perfectísimamente o, pues bueno, decidir, bueno pues me tengo que ir más abajo y coger más dinerito la cuestión es que siga en la, en la zona acumulando, cuanto más tiempo siga en esta zona acumulando, más fácil será ir arriba y más difícil será caer de esa zona hacia abajo. Todo lo que se acumula en una zona es un colchón súper importante. Así que no me rollo más, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez para cuando haya oportunidades y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.